Hola amigos de América Latina, les habla Víctor Damián Rosso. Estos son los trabajos que se realizan. Soy el brujo, santero, hechicero y brujo más reconocido en América Latina. Voy, pueden contactar desde cualquier parte del mundo. Si realmente ustedes quieren un amarre de amor, un hechizo de amor, un conjuro, un retorno, los mejores amarres de amor están a su disposición. Únicamente contáctenme ya. Yo le puedo dar soluciones reales y eficaces a ese problema que usted tiene. No espere un minuto más. Cada minuto que pasa es un minuto más de sufrimiento para usted. Los mejores amares de amor son para usted y están a su disposición. Contácteme. No esperen que esa persona se enfríe más. Hay que cogerla en caliente. Le acabo de abandonar. La abandoné hace 15, mes, 15 días, un mes, 20. Bueno, la podemos coger en caliente todavía para que el resultado se dé más pronto. ¿Ok? Se lo realizo con magia negra, con vudú, con macumba, con siete misas negras, con eh, vudú de cementerio, en tiros de cementerio. Y le proporciono... Un enlace para que usted le haga seguimiento en tiempo real al trabajo que se le está realizando. Ok, no olviden eso, eso es algo muy importante. Mi WhatsApp 315-630-4823, código de país Colombia. Eh, no olviden suscribirse a mi canal y darle me gusta. Atrévete ya y déjate sorprender.